Eh, soy Encarni Benito y soy apicultora profesional y mi actividad profesional durante la gran mayoría del año la desarrollo en, en la zona de, de Buñol, aunque soy transhumante y dependiendo de, de la época del año y de la floración, eh, voy cambiando un poquito la ubicación. Bueno, yo vivo rodeada de abejas desde que, desde que tengo uso de razón. Mi padre es apicultor profesional y desde siempre pues. Eh, al ser una empresa familiar, desde pequeñitos pues hemos tenido que ayudar un poco en casa, con, pues, a lo mejor con tareas más, de, más fáciles o más de almacenaje, pero hemos tenido que ayudar un poco. Y al principio, cuando era pequeña, no me hacía especial ilusión, la verdad. De hecho, era lo típico, ¿no? Como Tienes que ir por obligación, y conforme me fui haciendo mayor, y me fui aficionando y me parece un mundo súper curioso, súper grande, que nunca llegas a aprender suficiente, y aquí estoy. Si vas a ser un gran, un gran productor a nivel económico, empezar desde cero es muy complicado porque necesita una gran inversión, pero en mi caso cuento con la gran ventaja de que yo tengo el respaldo y tengo, pues, sobre todo, la maquinaria y el conocimiento de mi padre, que eso es súper importante. Pero a nivel económico necesitas un pequeño empujón o bien sea de una subvención o alguna financiación o algún tema externo porque requiere una, o sea, un ingreso de, de dinero bastante importante. Eh, pues mi día a día es, a veces tengo trabajo de almacén que puede ir desde estirar cuadros, estirar alambres de los cuadros, pegar láminas, hacer alimento. Eh, luego también por otra parte presto mis servicios como apicultora al Ayuntamiento de Valencia en su colmenar municipal, que tengo que ir a revisar las colmenas, hacer lo mismo que haría en mi colmenar, pero a nivel municipal. Y luego pues eso pues, junto con mi padre, nos ayudamos mutuamente, él me ayuda a mí, yo le ayudo a él. Cuando hay que ir a hacer transhumancia, hacemos transhumancia, cuando hay que ir a recolectar, recolectamos y cuando hay que estar en el almacén haciendo trabajillos allí, pues los hacemos. Yo por mi parte quería dedicar una pequeña parte de mi producción para exportación o para lo que sea y por otra parte quería tener una marca de apicultura propia, una marca de miel propia y poder hacer una venta más directa también a través de redes sociales o plataformas de venta, internet y demás, un poco más globalizada, moderna, no sé exactamente la palabra, todo el mantenimiento, manejo que hacemos del colmenar es, por una parte, muy respetuoso con el medio ambiente y muy respetuoso sobre todo con la, con la colmena, que es lo más importante, y por otra parte, es que es todo muy artesanal, o sea, todo, es, todo tiene que pasar por nosotros, por nuestra mano, hacerlo uno a uno, entonces, por esa parte. Eh, a ver, del mundo de lo primero, que las abejas... ...no nos necesitan a nosotros los, los humanos para vivir, eso para empezar... ...pero nosotros, sin embargo, sí las necesitamos a ellas para vivir... ...y creo que no se tiene bastante idea de la falta que hacen en el mundo... ...y, y muchas veces, mmm, quiero decir, no las tratamos como deberíamos de tratarlas".